ahí el pequeño ahí el pequeño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 hasta medir cien si pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill amo comer grill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 Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo. Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar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 Se cae en seguir haciendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio, pequeño, no llores. Papá te quiere.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 Si sí, se sí, deja de esconderse a tomar el té Mi encuentra tarta y bollos Mi encuentra tarta y bollos Mi encuentra tarta y bollos A tomar el té Avisa que el hervidor Avisa que el hervidor Avisa que el, hervidor, avisa que el Agrega crema y mermelada al pan. Agrega crema y mermelada al pan. Agrega crema y mermelada.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 Colgando en la pared. Dos botellas verdes colgando en la pared. Dos botellas verdes colgando en la pared. Si hay una botella verde le ocurre cae. Abre una botella verde, colgando en la pared. Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si sí, a una botella verde le ocurra cae Habrá ninguna botella verde colgando en la pared ¿Qué quiere que?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 la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos kikiriki que Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer que Ella perdió un zapato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 up. Si sí, si sí, deja de esconderse a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki Agrega que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 fue a la ciudad montado en un pony. Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni. Yankee Dodo -do, sí, ya sé, Yankee Dodo -do, grande. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas.